Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. En las últimas horas se ha estado compartiendo un video bastante extraño y lleno de misterio donde se puede ver a un hombre que está corriendo por las calles como si estuviera escapando de alguien o de algo vamos a ver la información quizás se encontraba en peligro y realizó una transmisión en vivo para tener evidencia de ello en el video podemos ver que el sujeto lleva tenis color rojo y se escuchan golpes como si fuera recargándose en las cortinas de locales al parecer el teléfono que lleva tenía la cámara activada y fue registrando el andar de la persona Fire. <laughs> En redes sociales la gente se sintió angustiada por lo que le pudiera estar pasando al hombre. Usuarios comenzaron a realizar diferentes teorías acerca de lo sucedido, diciendo cosas como que escapaba de alguien que estaba disparando o que de igual forma pudo haber sido una persona que acababa de robar el teléfono. Otros mencionan que simplemente se trata de un video para causar algún tipo de polémica o reacción en internet. Muchas personas me han estado preguntando por el caso y la investigación rápida que realizamos arrojó que pudiera tratarse de publicidad de algún evento del parque de atracciones Six Flags México, ya que el video originalmente fue subido a su cuenta de Instagram oficial y se trató en realidad de una transmisión que duró algunos minutos. Por lo que varias personas piensan que simplemente es parte del llamado Festival del Terror, que realiza Six Flags cada año. Seguiremos investigando acerca de este caso que al parecer sí se trata de publicidad. Pero bien, si alguien tiene más información al respecto, escríbala en los comentarios. Y si hay algo novedoso acerca de esta situación, bueno, haremos un segundo video. Así que estén al tanto de este canal porque estaremos trayéndoles las noticias acerca de este caso bastante extraño. Mi nombre es Oxla Castro y nos vemos en el siguiente video.